En este vídeo vamos a presentar una introducción a la programación funcional a través de dibujo, es decir, funciones que van a eh, eh, al ejecutarse, van a realizar dibujos o bien animaciones. Bien, y eso lo vamos a hacer utilizando el programa CodeWall, aquí tenéis el enlace, y vamos a ir poco a poco. Con, eh, haciendo cada vez dibujos más complejos o más compuestos, si queréis vamos a empezar con los elementales y lo vamos a hacer siempre viéndolo todo en Code Wall Hack bien, primero vamos a ver como una su sucesión de ejemplos o ejercicios, como queráis primero qu quiero hacer un programa que dibuje una circunferencia de radio 3 lo que tenéis en esta imagen. ¿Cómo se puede hacer ese programa? Es una cosa muy sencilla, bueno, por lo menos corta. Importamos la librería de CodeWorld, Code que es donde están definidas las funciones de, del dibujo. Y vamos a definir la función fun, principal, que lo que va a hacer es dibujar una circunferencia. Y la circunferencia, es una función que lo que hace va a ser el círculo de radio 3. Se genera el círculo de radio 3 y el, la función dibujar es la que lo va a representar. Bien, ¿cómo lo podemos ver? Bueno, voy al enlace. Aquí ya estamos en Code word Está cargando. Aquí tengo el programa que hemos visto. Y aquí a la derecha, ¿veis? Bueno, pues ya está el dibujo. ¿Qué hubiese pasado si, si lo, eh, en lugar de radio, de, de radio 5 pongo radio, perdón, de radio, radio 3 pongo radio 5? Bueno, observad que al ejecutarlo, bueno, ahora lo está compilando, bueno, pues lo mismo que antes, solo que ha aumentado el tamaño del círculo. Bien, en este dibujo hemos puesto las funciones en avisos anteriores, bueno, pues no, en versiones anteriores pues nos salían los avisos de que faltaban los tipos. Bueno, vamos a repetir lo mismo, pero poniendo los tipos. ¿Qué es el tipo de la función circunferencia? La función circunferencia su tipo, que se declara con lo de los dobles, dos puntos, su tipo va a ser un dibujo. Y el de la función principal, esto va a ser un, una acción de entrada y salida. Es decir, si lo volvemos a, a repetir, bueno, aquí lo tenéis. Bueno, y, bien, pues nos está dando lo mismo que antes, pero en fin, ahora ya está lo, están los tipos explícitos. De la otra forma lo teníamos implícito. Bien, <coughs> bueno. ¿Y cuál es el tipo entonces, en todo esto del tipo, cuál es el tipo de círculo? Si nos ponemos a declarar tipo, ¿círculo qué es? Pues el círculo es una función que toma como argumento un número decimal de doble precisión y me va a devolver un dibujo. ¿Y cuál es el tipo de dibuja? El tipo de dibuja coge un dibujo y realiza una acción de entrada y salida. ¿Qué hacen es mostrarlo en la, en la pantalla? Bueno, y también en todo, veis que aquí estoy usando una librería y eso obligatoriamente tiene que estar al principio del fichero, import, la importación de las librerías. En nuestro caso, la librería CodeWorld, que es en donde están definidas la función círculo y la función de dibujar. Bien, pues seguimos con los ejemplos. En el segundo ejemplo, queremos pintar el círculo, pero entero de negro. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues igual que aquí teníamos la función círculo, hay otra función que es círculo relleno. Bueno, pues ya lo tenemos, el círculo relleno de radio 3. Si lo ejecutamos, compila y aquí lo tenemos después ya ver más adelante veremos cómo también cambiar el color de momento solo cambiar el tamaño le voy a poner un círculo grande de radio 9 bueno mirad, este era el círculo y ahora cuando le, lo he pasado de 3 a 9 bueno pues saldrá veis, un círculo que casi, lo, casi llena todo bien ¿Qué tipo tiene la función círculo relleno, círculo sólido? Bueno, pues lo mismo, coge el argumento que es un número decimal y lo que me devuelve es un, un dibujo. Bien, en esto de lo grande, el bueno, 5, ¿cuál es el, exactamente el plano de coordenadas en el que estamos trabajando? Desde, ¿Desde dónde hasta dónde? ¿Cuáles son los máximos, mínimos, dónde está centrado? Bueno. Pues podemos dibujar exactamente el plano de coordenadas y las posiciones de los puntos. ¿Cómo? Pues hay otra función, que es la función plano de coordenadas. Y si lo que le digo es dibuja el plano de coordenadas, veis que lo que me pinta, voy a reducir un poco el tamaño. ¿Veis? Está pintando desde menos 10 hasta 10, desde menos, en vertical también, de menos 10 hasta 10, y el centro en el 0, 0. Bien, ¿de qué tipo es la función plano de coordenadas? Bueno, pues otra vez, la función plano de coordenadas, aquí no hay ningún argumento, es una constante que es un dibujo. Bueno, siguiente dibujo que queremos realizar. Pinta un rectángulo Bien, el círculo estaba caracterizado por un número, que era el radio, porque siempre el centro lo ponía en el origen. Eh, el rectángulo también va a poner el centro del rectángulo en el origen. Entonces, ¿qué es lo que me falta por determinar? Es cuánto mide la base y cuánto mide la altura. Por ejemplo, para pintar el rectángulo de esta figura, lo que tendría que definir, estoy diciendo, dibuja un rectángulo y el rectángulo es un rectángulo que tiene base 6 y altura 3. Vamos a verlo. Ya lo veis. Si en lugar de altura 3 le pongo altura 7... ¿sí? ¿Qué es lo que... O altura 8. Voy a poner Altura 8. 6-8. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cómo va a quedar el, la figura? ¿Veis? Siempre sigue centrado en el origen y ahora, bueno, 8, eh, bueno, 4 para arriba y 4 para abajo. Está, lo está centrando de esa manera. Bueno, eh, y si además quiero ponerle borde, que los lados no sean una, una línea, sino que sea un marco, bueno, pues en lugar del rectángulo, pues hay el rectángulo en donde coge el primer argumento va a ser la anchura del lado, mirad, lo representamos base 6, altura 3 y la anchura 0.5. ¿Qué pasa si en lugar de 0.5 pongo 0.2? Bueno, pues será el mismo rectángulo, pero el marco será un poco más delgado. Está claro, ¿no? Bien. Siguiente figura, bueno, y, y el argumento, le tengo que dar primero los argumentos, la anchura la y el, el, el, bueno, el rectángulo. Eh, <coughs> a ver, sí, es, es que falta un argumento, esta red es, hace falta, aquí falta un argumento. Es la anchura, la base y la altura. Y devuelve un dibujo. Bueno, y si lo que quiero es un rectángulo relleno, igual que hicimos con el círculo relleno, bueno, pues el relleno, mira que lo, la forma de los nombres lo mismo, es el rectángulo y delante se pone sólido. ¿Por qué? Porque, va a ser, porque lo quiero con totalmente relleno. Es decir, si esto lo ejecuto, ¿Veis que ya está el rectángulo completamente relleno? Bien, eh, vamos a ver ahora cómo pintaría esta Z. A ver, hemos dicho que el centro, este punto de aquí es el 0 siempre el origen. Entonces, este de aquí, bueno, puede ser el menos 3, pues está a la izquierda y arriba, 3. Ese punto puede ser menos 3, 3. Este de aquí, como está arriba y de a la derecha, 3, 3. El t de aquí, el de abajo a la izquierda, sería menos 3, menos 3. Y el de abajo a la derecha, eh, 3 en horizontal y menos 3 en vertical. Bueno, pues sería una línea que pasa por todos esos puntos. Bien, dos detalles. Primero, ¿cómo damos la lista de puntos? ¿Cada punto qué es? Un punto es un par de enteros, las dos coordenadas. Y la lista de los puntos es todos los puntos separados por coma y encerrados entre corchetes. Y ahora es una línea que pasa por esos puntos. Eso es la línea, eso lo hace esta función, polilínea. Bien, vamos a verlo. Y por jugar un poco. ¿Qué pasaría si en el principio, en lugar del menos 3, 3, empiezo, yo qué sé, menos 3, 6? ¿Os imagináis cómo, se, cómo será la figura? Va desde el menos 3, 6 al 3, 3. Por tanto, este lado habrá cambiado. Observad, vamos a experimentar y a ver qué es lo que pasa. ¿vale? Bueno, eh, también podríamos seguir cambiando otro, yo qué sé, podríamos también querer unir el primero con el último, pero eso de unir el primero con el último, para eso tenemos otra función que lo hace. Mirad, bueno, antes de pasar a la siguiente función, ¿de qué tipo es la función que pasa por varios puntos? Coge una lista de puntos, es decir, los pares de de números decimales ese es el tipo punto y el tipo de lista de puntos es el tipo punto entre corchetes y que me devuelve un dibujo bueno, y lo que decía muchas veces quiero que el inicio el punto inicial y el punto final estén conectados entonces en lugar de una línea lo que se usa, que pasa por muchos puntos lo que se usa mirad aquí es el polígono el polígono que le doy, primer punto, segundo punto, todos los puntos y último punto. Pero además, sin que yo se lo diga, el primero, el, el último, se une con el primero. Vamos a verlo. Voy a bajar un poco. Vale, ya lo tengo. Bueno, ¿qué pasaría si en lugar de polígono pongo poliline ¿qué pasaría? ¿qué diferencia va a haber cuando lo haga? pues aquí lo que le estoy dando son tres puntos bueno pues si lo ejecuto voy a reducir ¿veis? ha ido del primero al segundo, del segundo al tercero pero no ha ido del último al primero esa es la diferencia entre polígono y línea múltiple. Bueno. Bueno. Y la función polígono pues también. ¿Qué tipo tiene? Pues lo que tiene una lista de puntos como argumento y el valor es un dibujo. Bien. Ahora quiero pintar curva Por ejemplo, quiero pintar la parábola que pasa por los puntos menos 4, 8 menos perdón, menos 4,8, que sería este de aquí, eh, 0,8, que sería este de aquí, y 4,8, que sería este de aquí. Y además que lo ponga sobre el plano. Vamos por partes. Primero, tiene que va, vaya a pintar, como siempre importo voy a dibujar la curva con eje. Pero la curva con eje, lo tengo aquí definido, va a ser una curva, y esto que es menor mayor, bueno, y sobreponiendo dibujos. Empieza desde la derecha, desde el último, va sobreponiendo hasta el primero. El primero es, es como una pila de dibujos, capas de dibujo Bien, y ahora falta la curva. Yo lo que quiero es una curva que pase por estos tres puntos. El menos 4, 8, 0, menos 8. Bueno, le digo que lo dibuje bueno, vamos a ponerlo un poquito más chico ahí lo tenemos y, hombre eh, y si en lugar de la curva con eje pinto solo la curva esto lo quito pues le digo que lo ejecute bueno, y se queda la curva pero sin los eje y... Dejo como estaba. Y si en lugar de llegar al 0 menos 8 me quedo en el 0 menos 3, ¿cómo quedaría el dibujo? Bueno, pues ahí lo tenéis. Veis que es sencillo, ¿no? Es la que pasa. Pero y si además quiero, como antes de que el punto final se conecte con el punto inicial, bueno, pues en lugar de curva tenemos otro procedimiento, bueno, la curva coge también, que une el primero con el último y es una curva cerrada. Mirad que ahora lo único que ha cambiado entre uno y otro es que la curva le he dicho que sea cerrada. Y ahora al pintarlo, bueno, pues ya lo veis que ha unido los puntos inicial y final. Bueno, <coughs> seguimos. Ya tenemos, hay muchos más. Ya he dicho círculo, rectángulo, polilínea, polígono, curva, curva cerrada, hay muchos más. No me voy a parar en todos. aquí tenéis mucho, por el nombre se deduce, el arco, pero... Lo que os voy a dejar es un enlace a la documentación. Aquí, esta es la documentación y aquí tenéis muchos dibujos. Tenéis algunos de los que hemos visto, líneas múltiples, polígono, polígono sólido, curva, curva cerrada y algunos de los que no hemos visto, rectángulos, círculos, arcos, sectores. Bueno, y después también... Escalar, reflejar, más cosas que iremos viendo, algunas cosas más de las que iremos viendo. Bien, todo eso han, han sido dibujos elementales. Elementales, ¿por qué? Porque era una función la que nos lo hacía todo. Bueno, menos en, en un caso que pusimos la coordenada y encima la curva. Pero, en fin, han sido fundamentalmente dibujos elementales. Ahora vamos a empezar a componer dibujos. Bien, y el primero... Quiero dibujar estos dos cuadrados. ¿Cómo lo puedo dibujar? Los dos tienen lado 6 y uno está con el centro en el 0,0 y otro está con el centro en el 3,3. ¿Cómo lo puedo hacer? Hombre, una forma es decirle los vértices, la posición de los vértices de cada uno de los cuadrados y componer uno encima de otro. ¿Cómo lo hago? Pues le digo, dibujo, la función fundamental. Tiene que dibujar dos cuadrados. ¿Y dos cuadrados qué va a ser? Pinta el cuadrado 2 y encima el cuadrado 1. ¿Y el cuadrado 1 qué es? El cuadrado 1, que es el que va a estar encima, es el polígono que, que, pa, que pasa por estos puntos. El menos 3, es decir, es el menos 3. Menos 3, es decir, es este cuadrado. Este, este, este y este. ¿Y el segundo qué es? 0, 0, ta, ta, ta. Bueno, pues entonces sería. Perdón, este de aquí, el menos 3 menos 3, ese es este. Me equivocado. Ese es este. Y el otro es este de aquí. Bueno, pues que lo dibuje y ya está. Mirad. Vamos a verlo y hace alguna pequeña variación. ¿Vale? ¿Qué pasaría? Aquí he puesto el AN. También podría haber puesto en lugar del AN, como antes, menor, mayor lo mismo. Bueno, pero ¿qué pasaría si cambio el orden? ¿Se notaría algo si le digo el cuadrado 2 y encima el cuadrado 1? Bueno, he cambiado simplemente el orden. ¿Se va a notar algo? Supongo que nadie tiene tanta vista para ver qué es lo que ha pasado. Lo que pasa es que como no tienen color, pues no se nota. Pero, ¿qué pasaría si hubiesen sido con colores? Bueno, eso lo veremos, porque ahí sí que importa, pues quién es el que está debajo y quién está encima. Aquí, al no tener colores de relleno, pues no lo podemos apreciar. Bueno, aquí la función que yo he dicho, la de componer, aunque allí lo tenía eh, la función componer, coge un dibujo, otro dibujo, y lo que hace es el primero lo pone encima del segundo. Compone eh, dos dibujos. Bueno, eso era para dos. Y si lo que quiero es para varios dibujos, uno, otro, otro, por ejemplo, en este caso que tengo uno, dos, tres círculos. El primero tiene radio 2, el segundo radio 4, y el tercero radio 6. ¿Cómo puedo pintar? las tres circunferencias bueno pues le llamo una función que va a ser el dibujo de las tres circunferencias y después el principal lo que pasa es pintarlo qué son las tres circunferencias pues tengo otra función que me permite coger una lista de dibujos y quiénes son los dibujos el círculo de radio 2 el círculo de radio 4 y el círculo de radio 6 lo mismo me da 3 que 4 Vamos a hacerlo. A ver, venimos y nos va a dibujar los tres. Pero ¿qué pasa si además pongo, yo qué sé? El orden no importa. Voy a poner aquí el círculo de radio 5. El orden no importa porque el círculo de radio 5, bueno, sí, importaría si hubiese colores, pues lo pondrá entre el del 4 y el 6. Tendrá el 2, después el del 4, el del 5 y el del 6. Vamos a comprobarlo. ¿Veis? Aquí el del 2, el del 4, el del 5 y el del 6. Bien, ¿y qué tipo tiene la función dibujos? Esta función de aquí. Pues coge una lista de dibujos. La función dibujos coge una lista de dibujos y devuelve un dibujo. Bien, ahora vamos a ver algunas transformaciones. Hay más en Code World. hay más de las que vamos a ver, pero vamos a ver las elementales. Que funciones que tengo un dibujo y lo que quiero es transformarlo en otro. ¿Cuál es la más sencilla? Es ¿Eh? trasladarlo. Por ejemplo, cojo un círculo y lo que quiero es trasladarlo. Es ¿eh? el círculo eh, unidad de radio 1. Y lo quiero trasladar. Fijarse que la traslación solo lo estoy moviendo en el eje horizontal, porque siempre están en el mismo, eh, están en, el, en, el, en la misma línea, están en igual a cero. Entonces, voy a hacer círculo trasladado. ¿Qué va a ser un círculo? El círculo de radio 1. ¿Y lo trasladado qué es? Mirad, aquí, este de aquí el 4-0 que estoy haciendo. Pues lo que estoy haciendo es. El círculo lo estoy moviendo cuatro posiciones a la derecha. Es decir, este, el 4, 0 de todo lo que está aquí, ¿quién es? El último. El 2, 0, ¿quién es? El penúltimo. El 0, 0, el del centro. Y así estoy desplazando todo. Vamos a verlo. ¿Veis? Bueno, para que se vea, si yo cojo y además en este mismo dibujo, mira que todo está en los círculos y aquí está la traslación. Primer argumento es cuánto lo traslado en el eje horizontal y segundo es cuánto lo traslado en el eje vertical. Este de aquí, que ya hemos dicho que es el último, el círculo 6.0, número 1, ¿qué pasaría si además lo pongo, yo qué sé, en lugar del 6.0, lo pongo en el 6, yo qué sé, 6, 4? ¿Qué va a pasar? Pues que este se va a ir 4 para arriba. ¿Veis? ¿Qué pasa si este de aquí le digo, en lugar del menos 3, le voy a decir menos 3, también menos 4, menos 3 menos 4? ¿Qué va a pasar? Pues que este, que es el segundo, pues estoy diciendo que se también en este, eh, este orden, bueno, el segundo, que era el desplazado menos 3, también menos 4. Luego este se va a venir para abajo. Vamos a comprobar que estamos echando f hacia abajo. ¿Veis? ¿Vale? Y con eso, bueno, pues pueden estar todos. Bien, en definitiva lo que tenemos es una función que coge un dibujo y lo que hace es trasladarlo. ¿Qué tipo tiene esa función? Vamos a ver lo del tipo. La función trasladar coge dos argumentos, que es el primer argumento, cuánto se va a desplazar en el eje X. El segundo, cuánto se va a desplazar en el eje Y. El tercero, el dibujo que voy a desplazar. Y el valor que es el dibujo obtenido. Igual que las traslaciones, otro, otra transformación son las rotaciones. Y esto es, el cuadrado del lado 5 lo quiero girar 45 grados pero el giro se lo tengo que dar en radianes, 45 grados en radianes es pi cuarto. Bueno, pues le voy a hacer, primero, cojo el cuadrado, el cuadrado que es un rectángulo que tiene, he dicho 5 y por aquí he puesto 6, lo mismo da, de lado 6, 6. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Rotarlo pi cuarto, rotar el cuadrado pi cuarto. ¿Cómo? Pues con la función rotar, el ángulo de rotación pi cuarto y la figura que voy a rotar voy a rotar el cuadrado mirad que con eso pues ya tenemos el cuadrado rotado ¿qué pasa si en lugar aquí lo he rotado pi cuarto ¿qué pasa si en lugar de rotarlo pi cuarto lo he roto pi tercio? bueno, bueno pues ya sería más interesante es cuando el ángulo de rotación va cambiando con el tiempo que ya nos va a dar lugar a animaciones pero bueno a eso llegaremos dentro de un instante lo de siempre qué ha aparecido aquí rotar rotar qué tiene un argumento que es el ángulo de rotación expresado en radianes la figura que voy a rotar y el resultado de la rotación y también la constante pi que es un número decimal y la tercera transformación que vamos a ver es el escalar. Y de camino vamos a ver la escritura de texto. Aquí, bueno, esto es no prestarle demasiada atención. En fin, vamos a escribir texto escalado. ¿Cómo escribo el texto I1M? Bueno, pues lo escribo como una cadena y con la función de cadena a dibujo. Lettering es una función que lo que va a hacer transformar una cadena en un dibujo y después lo quiero escalar a ver mira este es el texto y lo voy a poner en 08 08 que es hombre arriba del todo el, la x no lo va a pero me he ido arriba del todo y ahí lo escribo tal cual después el mismo lo llevo eh, al 05 un poco más abajo es este de aquí pero lo escalo y lo escalo multiplicando por 2 el ancho y por 3 el alto. Y así sucesivamente. Bueno, con todo esto, mirad, vamos a ejecutar el programa. Vamos, primero lo compila. ¿sí? Bueno, primero se conecta, lo compila y aquí tenemos... ¿Veis? Bueno, pues lo he hecho después escalando y cada vez el I1M, aunque siempre he escrito lo mismo, el texto sigue siendo lo mismo, lo que va cambiando es la escala. Y la escala, la función de escalar, ¿qué tiene? Pues la función de escalar tiene dos argumentos. El primero es por cuánto voy a multiplicar el ancho. El segundo, por cuánto voy a multiplicar el alto. Y el tercero, ¿qué, ¿cuál es el dibujo que voy a escalar? Bueno, y esto es simplemente para evitar problemas. Eh, ¿Qué pasaría? Vuelvo otra vez. ¿Qué pasaría si esa línea no la pongo? Pues esa sería una pregunta, la pregunta del millón. Eh, bueno, lo ejecuto y sale un error. ¿Por qué? Por el, el problema de el problema de la cadena. Por eso para que no haya confusión, por eso he puesto lo de ese plasma. Pero bueno, bien, lo que hemos hecho ha sido transformaciones. Ahora vamos a entrar en colorear. Vamos a ver colorear. Y ahora sí que el orden va a importar, porque lo que quiero hacer es pintar un cuadrado verde sobre uno rojo. ¿Y cómo lo hago? Otra vez, fíjate que es casi lo mismo que hicimos antes con los dos cuadrados, pero ahora llevan colores. Vamos a ver. Vamos a dibujar dos cuadrados coloreados. ¿Y qué son los dos cuadrados coloreados? Me vengo aquí al final. Eso es. Pinta primero el cuadrado rojo. Primero porque lo va a pintar de abajo arriba. Porque os dije que era como una pila. La capa primera es la capa de abajo. Pinta el cuadrado rojo. Este de aquí. Y además, ese cuadrado rojo, el cuadrado rojo, ¿qué va a ser? Es el cuadrado... Coloreado de rojo y el cuadrado que va a ser, pues el cuadrado va a ser un rectángulo relleno de lado 4 y altura 4. Ese es el cuadrado, y aquí está lo del rojo. Bueno, y lo traslada 2-2. Bueno, pues eso que ha hecho, pues lo ha movido 2 a la derecha y 2 en vertical, y después escribe el cuadrado verde. El cuadrado verde, al escribirlo sobre el rojo, pues lo tapa. Parcialmente lo tapa. Vamos a verlo. Bien. Vengo aquí. Y ahora vamos a hacer algunos experimentos. El 2, 2, este, ¿qué tendría que ver? ¿Qué pasaría si en lugar de 2, 2 pongo 3, 3? Bueno, pues veis que el rojo se ha ido tres a la derecha y tres a la izquierda. Hombre, si me paso mucho, me pasaría. ¿Y qué pasa si cambio el orden? A ver, lo de cambiar el orden. ¿Qué pasa si este que está el primero lo pongo detrás? Primero pongo el rojo y después este. Lo mismo me daba. ¿Qué pasaría? ¿Qué, ¿Qué efecto va a tener esto? ¿Cuál es el primero que va a pintar? Pues el primero que va a pintar va a ser el verde. Y el segundo que va a pintar es el rojo. Luego el rojo va a estar encima del verde. vale Y esto no tiene nada que ver con Betty Sevilla ni nada vale Es simplemente un cuadrado encima de otro. Bueno, veis que ahora sí, que las capas son importantes y está pintando siempre de la última a la primera. Primero pinta la última, la penúltima, hasta el primer elemento. Bueno, esto lo dejamos. Esto es lo que os decía de que se podía cambiar. Ya lo hemos hecho. Y ahora vamos a hacer algunos dibujos que en sí, fin, que hay que componer algo más. Esto era en unas composiciones muy simples. Yo quiero pintar un semáforo. Ese semáforo. Mirad. Y cuando miro un dibujo, tengo que descomponerlo geométricamente, porque ese semáforo, ¿qué? Es un rectángulo. Que es el borde. Un rectángulo. Y dentro, ¿qué hay? Hombre, dentro hay un círculo. O tres círculos. O uno que lo he desplazado. Que lo he desplazado. Bueno, pues vamos a ver esos desplazamientos, porque lo único que estoy haciendo es un desplazamiento vertical. ¿Cómo podemos hacer esa idea? Bueno, pues tenemos que dibujar el semáforo. Ahora hay que definir la función semáforo, que es la que me va a generar el dibujo. El semáforo lo tengo aquí. Primero el marco, lo primero que voy a dibujar es el marco. Y el marco qué, es? pues el márculo es un rectángulo que va a tener dos y medio de base por siete y medio. Bueno. ¿vale? es importante 2,5 por 7,5 en fin, el triple pues va a ser 3 y, y después ¿qué tienes pues va a tener abajo la luz verde después la luz amarilla y después la luz roja pero ¿en dónde va a estar colocada? la verde está desplazada menos 2,5 la amarilla está en el centro y la roja está desplazada 2,5 hacia arriba ¿y qué es? pues cada uno es un círculo de radio 1 radio 1 por eso es casi llega al borde porque he puesto 2,5. y medio círculo de radio 1 y lo traslado en horizontal no lo traslado lo que me diga el argumento y qué color le pongo el, lo que me diga el primer argumento lo traslado lo que diga el segundo argumento y le pongo el color que dice el primer argumento Vamos a verlo por experimentar algo con el semáforo. ¿Qué pasaría si, en fin, cambiamos el rojo? Yo quiero poner ahora el verde arriba y el rojo abajo. Bueno, pues si quiero poner el verde arriba, pues aquí pongo el verde y, el, y abajo quiero poner el rojo. Bueno, el rojo. Bien. Bien. ¿Qué pasará? Bueno, pues vamos a ver que han intercambiado las posiciones, el rojo y el verde. Efectivamente. Bueno, bien, seguimos. Este era un dibujo compuesto muy simple. Se pueden hacer todavía más simples, más simple que un semáforo. Dice, ¿quién da menos que un semáforo para un dibujo simple? Bueno, podemos dibujar una bandera, porque una bandera como esta, al fin de cuentas, que son? Pues tres rectángulos. Esto es un rectángulo rojo, esto es un rectángulo amarillo y esto es un rectángulo morado. Bueno, pues podemos pintarlo, como, Pues decir, tiene que dibujar, pintar un dibujo, ¿y el dibujo qué va a ser? Pues el dibujo va a ser una lista de cosas y cada cosa que va a ser. Cada uno va a ser un rectángulo, pero el rectángulo, que va a tener? Todos los rectángulos van a ser rectángulos con base 16 y altura 4 todos los rectángulos. Y cada rectángulo se va a distinguir por un argumento que es el color. ¿De acuerdo? El de arriba sabemos que va a ser un rectángulo rojo, el del medio sabemos que va a ser un rectángulo amarillo y el de abajo un rectángulo morado. Pero eso de arriba, abajo y en medio, esas son traslaciones. El primero lo traslado cuatro unidades hacia arriba, el del medio, no lo traslado nada, lo dejo donde está, y el morado lo traslado cuatro unidades hacia abajo, el 0-4. Con eso, si veis, bueno, pues aquí tendríamos ya una bandera. ¿Vale? Bien, ya hemos dicho rojo, amarillo, morado. ¿A uno no le gusta el morado? Dice, lo quiero rojo, amarillo, rojo. ¿Qué tendríamos que hacer para contentarlo? Muy fácil. Como el color lo tenemos en este argumento, decir, bueno, si este no quiero que sea morado, quiero que sea amarillo. Venga, vamos a ver, eh, rojo, perdón. Vamos a ver cómo queda. Pues Queda otra bandera y como esta, bueno, pues podéis construir muchas banderas. Y, en fin, si os gusta, hay alguien aficionado a las banderas, como Sheldon Cooper de Big Bang Theory, si no, también puede ver aquí una galería inmensa de banderas. Aquí tenéis en la Wikipedia muchas banderas. La de Alemania, muy fácil de pintar. La de Andorra, bueno, vale menos el dibujito. Eh, esta, la de Argelia. Ya sería un poco más complicado. Bueno, eh, la de la isla Bahama. Bien, aquí tiene un triángulo. Esto también nos daría un juego. La de Bangladesh. Combina círculos y rectángulos. Bueno, pero veis que las banderas se prestan mucho. La de Burundi. Pues, que se prestan mucho al tipo de dibujitos que hemos estado haciendo. La de China. Hombre, pinta una estrellita. Bueno, las estrellas muy frecuentes. Mirad, la de China en la de Chile, en la de Corea del Norte, bueno, aquí os podéis entretener. La de Dinamarca, pues bueno, pues también tiene un diseño curioso. En fin, aquí tenéis para practicar la composición, la de España, bueno, pues también la tenéis, que es parecida a la que hemos hecho, salvo las rayitas y no que, hombre, pues bueno, las anchuras, hay que jugar con las anchuras, en fin, pero ahí tenéis, si queréis practicar algunos de los dibujos geométricos, bueno, pues hay muchos dibujos geométricos, en este tipo de bandera. Bien, ¿qué más? Animaciones de dibujo. Vamos a ver ahora, todo esto eran sido dibujos fijos, ahora vamos a ver dibujos que se muevan. Por ejemplo, quiero pintar un cuadrado, como ya lo hemos pintado muchas veces el cuadrado, pero que esté dando vueltas. <coughs> Bien, esto de las animaciones de los dibujos en code wall es muy simple. ¿Por qué? ¿Dónde está el cambio? Bueno, muy simple. hay que el código? ¿Dónde está el cambio? Antes que es lo que decíamos, dibujo. Y ahora la palabra dibujo la hemos cambiado por la palabra animación. Y lleva un cuadrado. Pero el cuadrado ahora depende de un argumento. El primer argumento. Porque vamos a empezar. ¿El cuadrado qué? Primero es un cuadrado. Es un rectángulo relleno de lado 7 por 7 un cuadrado de lado 7. El color lo he puesto rojo y lo estoy rotando según un ángulo que es t, que es el argumento del cuadrado, pero que es t. t es el número de segundos desde el comienzo de la ejecución del programa. Claro, va variando, en fin, y llega, bueno, cuando recorre pi, bueno, pues lo va haciendo y... Ese efecto es el que me está dando la rotación. ¿Veis? Bueno, aquí ya tenemos la rotación. Hombre, lo de para qué sirve, en qué afecta cada uno de los argumentos, hombre, si en lugar de rojo lo pongo verde, bueno, ese estará cambiado, pero si en lugar de t, pongo el doble de t o el triple de t, 3 por t, ¿qué creéis que va a pasar? ¿Qué le va a pasar? Va a girar pero a la misma velocidad, más rápido, más lento. A ver, si era t y ahora le pongo 3t es el triple del tiempo. Luego va el triple de rápido. ¿Qué pasaría si en lugar de 3 por t, lo que hago, yo qué sé, t partido por 4. Paro esto. ¿Y ahora cómo va a ir? Bueno, pues ahora va a ir bastante más lento. Va el giro, ahí que el giro es mucho más lento. Pero si en lugar de t, vamos, de multiplicar o dividir por un número, lo que hago es elevarlo al cuadrado. Paro y digo, el t al cuadrado. ¿Qué efectos creéis que va a tener eso? Va a ir más rápido, más despacio, se va a ir acelerando, desacelerando. Ten en cuenta que es t al cuadrado módulo 2pi. Va a ir. Mirad a ver si es lo que alguno ha pensado que iba a pasar se está acelerando se acelera mucho o muchísimo ahora menos ahora Además, en fin, y veis que el efecto sublaseo pone elevar al cuadrado en la función tiempo. Bueno, y con esto pues podéis hacer muchos experimentos. Vamos a ver ahora un movimiento un poco más controlado. Es, yo quiero una bola que vaya de izquierda, rebote a la derecha, rebota a la izquierda. ¿Cómo programo este dibujo? A ver, lo mismo, va a ser una animación y lo que... empezamos por el principio. Primero, ¿qué? Es eh, un círculo de radio 1. Vale, eso me va a dar tamaño. ¿De qué color lo he puesto? Rojo. Vale, ese es el color. Y después lo estoy trasladando y este 9 por seno, lo de T-9, da igual, y el 0 lo podía hacer el 9 por el seno el seno entre qué valores va pongo esto, el seno entre qué valores va a variar entre menos 1 y 1 luego el 9 por el seno entre qué valores va a cambiar lo del t menos 9 es donde va a empezar perfecto en fin, lo puedo quitar y paro veis pues, que eso no tiene ningún efecto es ¿eh? solo el instante inicial en dónde en donde empezaba si lo empezabas en un extremo, lo empezaba en el centro. Pero eso es lo de menos. Lo voy a parar. Hombre, lo del color es tonto, ¿no? Le voy a poner, en lugar de rojo, lo mismo. Lo voy a poner verde. El círculo, bueno, el tamaño del círculo. Lo voy a poner más grande, círculo 2. Y el 9, ¿qué es lo que estaba? Pues de dónde a dónde iba. En fin, si ahora le pongo 2, el, perdón, y le he puesto 2, le voy a poner eh, sin 6 y da desde menos 6 a 6 el círculo de radio 2 bueno, esto es más o menos previsible no he cambiado el color, he cambiado el tamaño del círculo y se está moviendo sin llegar a los extremos porque le he dicho que vaya desde menos 6 hasta 6 bueno, también le podría cambiar la velocidad ¿qué puedo hacer para que vaya más ligero? Hombre, aquí lo puedo hacer, si queréis, con esta función, con esta función que me recalcula la velocidad, esta que me lo para, esta que me lo lleva otra vez al principio. Bueno, pero mmm, también, vamos a ver, si, ¿qué pasaría si aquí la velocidad, yo qué sé, la multiplico por 3? Y el círculo, hombre, este, lo vuelvo a poner de tamaño 1, porque tamaño 2 es muy grande. De tamaño 1. Oh, vamos a ponerle de tamaño 0,5. Venga, pues jugar con los tamaños. ¿Qué pasa? ¿Veis? Se está moviendo entre 6 y 6, pero bastante más rápido. Lo voy a parar. Lo voy a poner otra vez que vaya del el menos 9 a 9 pero todo esto ha sido aquí y si aquí este también lo cambio yo que sé, en lugar de 0 porque el 0 que he hecho pues siempre se está moviendo en el eje horizontal lo voy a cambiar le pongo que esto va a ser también en función del t ¿qué creéis que está haciendo? ¿qué tipo de movimiento va a ser ahora? ¿cómo es vuestra intuición geométrica? Bueno, vamos a experimentar. ¿Qué está haciendo? Pues conforme pasa el tiempo, también ha ido subiendo. Pero si no, si no quiero que se me despiste, pues también aquí podría haber puesto que el... Que sea traslada ta, ta, tra, y también aquí control C, control V. Bueno, pues pongo también lo mismo. A ver, ¿qué va a pasar ahora? Para allá. Ahora los dos están cambiando con la misma función. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ser el movimiento? A ver experimentamos, a fin de cuentas, y la ciencia de los experimentos baratos, ¿y qué está haciendo? Moviéndose, simplemente, vamos a poner esto un poquito más chico, se está moviendo desde el menos 9, 9, en la diagonal principal. Pues, también podría, yo que sé, haberle puesto función de 9 por el seno de t, al cuadrado. ¿Qué va a pasar ahora? Vamos a parar, vamos a compilar, bueno, pues nada, se pone a votar como loco, vamos a bajarle un poco la velocidad porque esto va demasiado rápido, bueno, Y con un S, hombre, podría el 3 por t al cuadrado lo mismo, ha sido demasiado, demasiado bote. Bueno, pues se podrían hacer distintas combinaciones. Vamos a ver la siguiente. Ahora lo que quiero es que el círculo en fin, se acerque, se aleje, se acerque, se aleje. Es simplemente que se vaya ampliando y contrayendo. ¿Cómo lo hago? Bueno, si se expande y se contrae, pues otra vez va a ser círculo, pero lo que, <coughs> eh, lo que va a cambiar es el radio. El radio va a, ser, va a variar entre menos 8 y 8, en fin, cuando sea negativo da igual. Bien, pues entonces, si experimentamos... Bueno, pues aquí lo tenemos. Vamos a ponerlo un poquito más chico para que sea aquí. ¿Veis? Bueno. Y eso, bueno, pues es lo que me da el movimiento. Simplemente lo que estoy cambiando es el radio del círculo. Y si ahora lo que quiero es simular un reloj, es decir, se está moviendo el segundero, el minutero, bien, ¿cómo pinto este reloj? Bien, ¿qué va a ser el reloj? Pues el reloj se compone de una lista de dibujos. Está el fondo, está el segundero que depende del tiempo y está el minutero que depende del tiempo. El fondo no, el fondo siempre es igual. Bueno, pues el fondo ¿qué? El fondo es un círculo de color, bueno, aquí lo he cambiado, pero bueno, lo voy a poner amarillo, de radio 7. ¿Y el segundero qué? Pues el minutero y el segundero son... Línea que van desde el 00 al 0,7, pero se están rotando. ¿Cómo? Pues el segundero tiene que rotar cada 60, 2 por pi partido de 60 por el tiempo, y el minutero en lugar de 60, bueno, pues 60 al cuadrado, 3660 segundos. ¿Veis? Bueno, pues con esto podemos experimentar. Lo está compilando. lo de siempre, eh, hacer pequeños cambios. Hombre, uno dice, eh, pues no quiero que sea amarillo, que el amarillo trae mala suerte. Bueno, pues lo pongo verde. Ya le acabo de cambiar el color al fondo. Bueno, aquí lo tengo ya con fondo verde. Bueno, lo de los tiempos, bueno, pues también le podría cambiar los radios, en fin, como queráis. Veis que muy simple de manejar. Bien, y el último de los ejemplos que vamos a ver, bueno, pues, en fin, ¿cómo podemos hacer esto? Una noria de una feria. Bien, pues, un dibujo como este, lo vamos a... lo vamos a mandar también a experimentar el dibujo ¿eh? va a pintar la escena pero la escena que es ¿Eh? la rueda de la noria encima del fondo el fondo que el fondo va a tener el cielo el suelo el cielo que el cielo que va a ser pues un rectángulo azul. El suelo. Y que esas cosas, bueno, pues las estamos haciendo. Me voy a fijar, por ejemplo, en la nube. Aquí tengo la nube. La nube viene desplazándose. Es una nube blanca. Bueno, vamos a decir que cambia el tiempo. Y ahora quiero que la nube, en lugar de ser blanca, sea negra. Eh, negra no, eh, ponerlo demasiado. Que sea gris. Pues lo único que tengo, cambia blanco por gris vamos a verlo veis la nube la que hemos cambiado de de color aquí está todo el movimiento de la de la de la noria y ya está otra cosa es que esto esto es eh, una vez que vemos esto, se pueden hacer muchos ejercicios, muchos ejercicios y se pueden compartir, se puede compartir. ¿Y cómo? Pues si le dais a share pues aquí hay un, enla un enlace, si cogéis este enlace sin más, C, esto lo podéis compartir, lo podéis mandar por teléfono y alguien cuando reciba ese enlace, escribí solo el enlace, bueno, pues ya lo tendría y lo puede ejecutar. No tiene que tener ningún programa instalado, solo el dibujo que le habéis mandado, solo el enlace al dibujo. Y eso es todo. Pues nada, solo animar y a diseñar dibujo Y con eso termina la presentación.